Hola, bienvenidos a este primer curso de Letras con Flow. En esta primera parte lo que vamos a hacer es un repaso por los materiales que podéis utilizar para hacer este tipo de letras. Tenemos varios tipos de materiales, por ejemplo este tipo de rotuladores que se llaman Tombow que tienen una punta dual, como vais a ver en este tenemos una punta que es como pincel y luego tenemos otra punta que es como la de un rotulador normal. Estos rotuladores son un poquito caros Pero también podemos comprarlos en paquetes de menos No hace falta comprar las cajas completas Otro tipo de herramienta que tenemos Son de este tipo Son muy parecidas Solo que la punta está hecha con cerdas Con pelitos Y llevan una recarga de tinta aquí dentro También tenemos otros rotuladores Que son bastante más asequibles Como los de esta marca, Koi y funcionan exactamente de la misma manera Otro tipo de, de material que tenemos es esto este, Estos son acuarelables ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que o bien podemos cargar de acuarela líquida esta parte de aquí O bien podemos utilizarlos con agua y mezclando en la acuarela Cargando esta parte O incluso poniendo la acuarela en, en un plato y mojando Ahora vamos a ver cómo funcionan todos. Puede pasar que ahora mismo, porque estamos en casa encerrados, no tengamos este tipo de materiales ni acceso para comprarlos, aunque se pueden comprar por Amazon. Nos vale también cualquier tipo de pincel, pero la punta tiene que ser una punta redonda, es decir, como esta. ¿Veis? No nos valen los pinceles que son cuadrados. Vamos a probar las herramientas un poco. Como os decía, tenemos este tipo de rotulador que pintaría de esta manera. Eso sería una especie de M. Luego tenemos este otro tipo, como dijimos, que es el que lleva la carga de tinta aquí atrás y el, la punta está hecha con filamentos. Entonces, el efecto que hace... Es distinto Estos rotuladores son muy parecidos a los de arriba Funcionan prácticamente igual Y también tenemos, como hablamos Los que son acuarelables es decir, los que cargábamos o bien aquí atrás con acuarelas líquidas como esta O bien mojábamos en los, en los platos de, de acuarela Yo voy a mojar aquí Para que lo veáis Estos pinceles están súper bien Sobre todo Por dos razones Porque da igual el grosor del papel que sea Y lo rugoso que sea, que no se van a estropear Porque los las puntas son de filamentos y porque funcionan muy bien en papel de acuario por último os voy a enseñar este tipo de plumas que son un poco más profesionales no las recomiendo para empezar porque suelen ser bastante más caras yo empezaría con los rotuladores que son bastante menos sensibles a la presión que nosotros hacemos en el trazo Si cuando acabemos este curso veis que os gusta muchísimo el lettering, también podéis comprar manuales de este tipo, que te explican paso a paso cómo hacer un montón de letras distintas. Si no os apetece comprar manuales, hay un montón de recursos en redes sociales como Pinterest o Instagram, donde la gente cuelga sus propios vídeos haciendo su propia caligrafía. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde ya empezamos a darle caña a las letras y a los trazos. ¡Hasta luego!